Muy buenas tardes, eh, un saludo inicial de parte de la Cátedra de Investigación Educativa. Mi nombre es Manuel Chacón Ortiz, me acompaña esta tarde la tutora Carolina Ábalos. Eh, esta tarde vamos a tener la presentación de la videoconferencia que hemos llamado el tema, el planteamiento del problema de investigación y los objetivos, con la participación de, como les dije, Carolina Ábalos, tutora de la Cátedra. Les mando un saludo también a las personas que están conectados en los diferentes centros universitarios y a los que nos siguen en vivo a través de internet en la página de la UNED. Eh, la metodología de esta tarde es la siguiente, vamos a tener un espacio de aproximadamente dos horas, una presentación por parte de la tutora Carolina Ábalos. Eh, al final de la presentación se va a abrir un espacio para atender las diferentes dudas y consultas con todas y todas ustedes. Les voy a pedir que a lo largo de la presentación en sus cuadernos o en sus computadoras vayan anotando las dudas que ustedes tengan para que puedan hacerlas al finalizar. Las dudas las pueden plantear como se les indicó en las instrucciones a través del chat que está disponible en la misma página por la cual están ustedes viendo esta transmisión y también le daremos el pase a los diferentes centros universitarios si hubiesen personas que están en este momento en los centros universitarios en las salas de videoconferencias. Eh, por lo demás agradecerles mucho esta es una de las primeras actividades de videoconferencia que realizamos por parte de la cátedra eh, esperamos que la aprovechen que les sea de mucha utilidad y que les sirva mucho en los diferentes trabajos de investigación que ustedes están iniciando en este primer cuatrimestre del año 2016 entonces saludar a Carolina bienvenida Muchas gracias. y muchísimas gracias por estar por acá este te doy la palabra para que vos puedas proceder a iniciar la presentación okay. Bueno, Buenas tardes estimados estudiantes que nos acompañan eh, tanto de la cátedra como estudiantes de trabajos finales de graduación me parece. Vamos a ver, eh, esta primera videoconferencia consiste en cómo generar eh, el tema y el planteamiento del problema en una investigación y es que en realidad es un aspecto pues de bastante trascendencia porque generalmente nuestros estudiantes y a nosotros como profesores en ejercicio nos ha ocurrido que al momento de redactar el tema y el problema tenemos algún inconveniente o algún problema en poder replantear, bueno, ¿cuál es el mejor tema que podemos encontrar? o ¿Cuál es el mejor planteamiento del problema? Entonces, la dinámica de la presentación va a ser, vamos a comenzar con primero la parte de investigar porque es importante, después vamos a hacer referencia a lo que es el el tema como tal y algunos requerimientos que nos dicen los especialistas y posteriormente vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema con algunas técnicas para poder considerar ese diseño y la formulación en forma de interrogante. Vamos a comenzar. Eh, investigar de dónde surge el interés como les dije anteriormente eh, usualmente cuando estamos comenzando este proceso se nos hace eh, pues una serie de interrogantes en nuestro cerebro y empezamos a indagar qué sería lo mejor para poder in investigar de dónde surge ese interés eh, pues vamos viendo acá generalmente se da pues para buscar la verdad eh, siempre es importante que estemos valorando la verdad sobre qué es lo que vamos a investigar eh, ir más allá del conocimiento común para generar nuevas formas de pensamiento, nuevo conocimiento de nuestra disciplina, nuestra área, incluso para producir eh, más formación intelectual, eh, con el propósito de descubrir algo, una cosa, qué es lo que nos interesa, qué fue lo que observamos y qué es lo que queremos encontrar, para investigar el origen o la importancia de algo. Eh, para estudiar un fenómeno. En este caso, si hay alguna situación específica dentro de un contexto, pues estudiar qué es lo que está ocurriendo en ese momento. El proceso de investigación puede surgir de estudios y en este caso, a partir de diferentes resultados o estadísticas que se den, eh, nacionales o internacionales que plantean vacíos en conocimientos y en este caso hacemos referencia a documentos de la UNESCO o el informe del estado de la educación entre algunos otros documentos que podamos nosotros poder observando o, o incluso desde los compañeros que están trabajando ahorita para instituciones educativas pues algún documento que estén revisando y que vean que hay alguna problemática tal eh, podría ser también un posible aspecto de interés para poder llegar a producir un proceso de investigación. Ahora bien, eh, sí es importante que retomemos la definición que nos da en este caso Barrantes. Barrantes nos dice que investigar implica un proceso que sea sistemático, que sea formal, inteligente y controlado, que busque la verdad mediante el método científico y que nace de un sentimiento de duda, de insatisfacción vital o intelectual cuyo producto es pues, producir ese conocimiento científico. Pero vamos a ver por dónde iniciamos. Siempre hay una pregunta entre los estudiantes que están desarrollando procesos de investigación y es que nos cuestionan qué es lo que viene primero, si es el tema o es el problema. Pero tenemos que recordar que para poder tener un problema de investigación primero tenemos que tener claro cuál es el tema. Entonces, en este caso, tenemos aquí como tema que es la primera gran decisión que parte de la delimitación de las disciplinas. En este caso, nuestros estudiantes que están en el área de primero y segundo ciclo, o preescolar o administración o ciencias naturales, todas esas disciplinas para poder ubicar entonces el contexto del tema. Y una vez que ya tengamos ese tema, podemos abordar la situación o problema desde el campo de la asignatura que se ha elegido. Ahora, diferentes autores han coincidido en que se deben tomar en cuenta algunos aspectos para escoger un buen tema. Tal es el caso de tener en cuenta el área o conocimiento que tenga el investigador en formación y cuando hablo de investigadores en formación son todos ustedes estos estudiantes. Que se identifiquen las necesidades de las comunidades, el contexto, o la institución. Desarrollar un tema de investigación no tiene por qué generar un factor de de estrés entre el estudiantado para ver cuál es la mayor pertinencia del tema. Tiene que ser algo concreto, algo conciso y algo que el investigador de información conozca. Tiene que hacerse una revisión de bibliografía que esté vinculada con el tema de interés y es importante que antes de poder plantear ese tema, se pueda dar un proceso de socialización con expertos, en este caso hablo pues de educadores, otros investigadores, con los mismos tutores de los trabajos finales de graduación, sus tutores de investigación, de los cursos incluso, entre otros que ustedes quieran eh, tomar como referentes para hacer la consulta. Desde el planteamiento del tema hay de una situación común que nos sucede a todos, y es que todos llegamos y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las interrogantes que nos tenemos que plantear para poder ver esa consistencia del tema? El tema es relevante, preguntas que nos hacemos a diario, es bueno que estemos interiorizando sobre esto, es muy amplio, bueno, tengo que acortar ese tema, delimitarlo, se ha investigado mucho o poco sobre este tema, es importante también que tomemos en cuenta a la hora de plantear lo que tanto sabemos de él. Se ajusta a los requerimientos de la asignatura, puesto que en este caso no estamos, en el caso de los cursos de la cátedra, no estamos investigando eh, de forma personalizada, sino que tenemos que ajustarnos a lo que nos ofrece cada una de las asignaturas, incluso nuestro proceso de graduación y finalmente si el tema es de interés puede ser de interés nuestro, pero tal vez no cumpla con los requerimientos que pide la asignatura en ese caso y tenemos que posiblemente replantearlo. Eh, quiero mostrarles el siguiente video para que veamos un poco más sobre cuál es el aspecto que se debe considerar desde el tema y los planteamientos que se piden a la hora de desarrollar un tema de investigación y ya más adelante vamos comentando un poco sobre el video. In this video, you will learn how to develop a good research topic. To start out, let's first answer the question why it's important to know how to develop a good research topic. Think of it this way. During your time as a student, and perhaps even later, you will probably write a good number of research papers. While some instructors might provide you with a list of research topics to choose from, Others might not. You will have to choose your own topic. So, what can you write about? Well, let's first answer the question, what makes a topic really good? Three things worth to mention here. First, it's a topic that strongly interests you. This is very important. Make sure that the topic you pick, the topic you will write about, is a topic that interests you, fascinates you, that you want to talk about. Really is nothing worse than spending a lot of time writing about a topic that bores you. Second, make sure your topic is creative. What do we mean by that? Well, there are some topics that have just been written about over and over and over again. Can you come up with a topic that perhaps hasn't been covered that much? Try to pick something that is creative and exciting to you and your peers. Writing about Shakespeare's dramas is great, but that topic in itself has been covered extensively. So try to find something that might be a little more creative than that. And third, speaking of Shakespeare's dramas, make sure you pick something that is not too broad. Look at your assignment prompt. How many pages are you supposed to write? If you get a five-page paper as an assignment, well, Shakespeare's dramas is just going to be a little bit too broad. So make sure that the topic you choose fits the scope of your paper. Sometimes it can be really difficult to find a topic that is not too broad. Here are a couple of words of advice on what to do when your topic seems too broad. Let's say you are in an environmental science class. Your teacher gives you this assignment prompt. Write a research paper on the topic dealing with a current environmental issue Your paper should not exceed five pages and should be based on a topic that strongly interests you. Well, you say, that's no problem. I know exactly what to write about. I saw the show the other day on TV and it talked about the effects of deforestation on gorillas in Africa. I think that's a great topic. I know it interests me and it's creative. So, Let's write about it. Well, not so fast. Remember, your paper is only supposed to be five pages. How are you going to fit that topic into a five-page paper? That's going to be difficult. So what could you do instead? The key is to add more context. For example, you could add some geographical context to your paper. Is there a geographic region or a country? in which gorillas are specifically affected by deforestation? Perhaps you want to focus more on a historical context. Is there a certain time aspect you want to write about? Perhaps the time when deforestation really started to affect gorillas? And third, with this topic you could also add biological context. Perhaps there's a specific subspecies of the gorilla that you're interested to write about. So when we combine all three contexts and incorporate them into the original topic, this is what we get. Something like current effects of deforestation on a mountain gorilla in southwest Uganda. We thereby incorporate the historical context, the biological context, and the geographical context. Adding context truly is a great way of narrowing your topic. Bueno, como ustedes pudieron observar y escuchar en el video, hay varios elementos que son de relevancia a la hora de estructurar un tema. Ya vimos por ejemplo que se nos pueden ocurrir múltiples ideas para poder investigar, pero tenemos que adecuarnos a lo que nos están pidiendo dentro de la asignatura o nuestro proceso de graduación. También tenemos que tomar en cuenta pues que el tema sea de relevancia, que sea interesante y sobre todo por ejemplo desde la parte del interés. Vamos a ver acá, tiene que tener un interés que sea personal institucional y académico. Vamos a ver por qué personal, porque en este caso el investigador en formación, ustedes nuestros estudiantes, para ustedes debe ser un proceso que se lleva a cabo con dinamismo y con entusiasmo desde el inicio del planteamiento hasta su culminación. Esto para que ustedes sientan la motivación constante de estar investigando y se sientan pues atraídos por el tema y puedan llevarlo a cabo con mucho entusiasmo. A partir del interés institucional, pues que permita la mejora permanente de las instituciones que se ven involucradas en ese proceso, máxima si son instituciones educativas con las que hay un interés en la mejora de los procesos, ya sea de gestión, de enseñanza y aprendizaje y mediación con las comunidades educativas. Desde el interés académico, bueno, pues que permita el crecimiento intelectual del investigador en formación desde la comprensión de su disciplina. También tenemos el factor de la trascendencia, ¿Por qué el tema tiene que ser de trascendencia, bueno entendiéndola como los límites de interés para ese investigador. Información en cuanto a los alcances que se esperan del tema, si serán destinados a estudiar un fenómeno de estudio desde un aspecto global, en este caso en un contexto internacional o bien desde una misma zona, en un contexto nacional o si es un estudio más adecuado, un contexto sociocultural desde una perspectiva local. Ese interés se genera desde el inicio del investigador y tomando en cuenta los alcances de la misma investigación. Eso es algo que se prevé desde el inicio. Para estos efectos nosotros lo que les recomendamos en este caso es que para poder plantear un tema busquen un tema que sea específico, adecuado a un contexto que ustedes conozcan y que sea eh, dentro de su quehacer, parte de lo que ustedes habitualmente visitan, frecuentan, que ustedes estén bien empapados de toda la información que se desarrolla dentro de ese contexto. Pues bien, eh, a partir de lo que nosotros estamos planteando acá, también tenemos algunos expertos en el tema que nos pueden dar algunas reglas sobre qué es lo que se espera a la hora de poder desarrollar un tema de investigación y en este caso vamos a ver lo que nos dice Humberto Eco. Para él, el tema de investigación tiene que ser un tema de interés, como bien lo vimos en la diapositiva anterior, eh, tiene que ser eh, de fuentes accesibles y en este caso que sean asequibles, es decir, que estén al alcance físico del investigador. Por otro lado, tiene que estar al alcance cultural del investigador, es decir, que tengamos la posibilidad de conocer desde el contexto, información vinculante y que esté a la mano para poder desarrollarla y por otro lado, que parta de la experiencia del investigador. Esto significa que todo el cuadro metodológico de la investigación, que esté al alcance de la experiencia del investigador, desde el planteamiento del tema, hasta todo lo que conlleva generar el tema de investigación y a lo largo del proceso de investigación. Seguidamente, vamos a ver algunos criterios de selección. Y es que en este caso Cardoso también nos hace rememoración a cuatro aspectos siguientes. Para él el tema tiene que tener una relevancia social y científica. Vamos a ver, tiene que ver con la entidad del tema elegido y que responda a una pregunta al para qué. Recordemos que no todos los temas en este caso que los alumnos proponen son relevantes. Entonces dentro de la gran lista de ideas que nosotros tengamos por desarrollar hay que elegir aquellos que sí lo sean y pues obviamente que se ajusten a los requerimientos de la asignatura o curso que estemos llevando. Tiene que tener un aspecto de viabilidad, en este caso el tema debe ser relevante y que se puede investigar adecuadamente teniendo en cuenta los recursos documentales con los que se cuenta, recursos humanos y materiales y el tiempo que también tengamos un tiempo disponible para su desarrollo un criterio de originalidad, que cada investigación debe contribuir con algo nuevo para la construcción, en este caso de nuestra disciplina, de nuestra formación, de nuevo conocimiento y que tenga un criterio de interés personal. Esto es una parte muy repetitiva en todo el proceso, porque el tema tiene que ser de interés personal para cada uno. Si el tema no es de interés, entonces se va a volver un proceso un poco aburrido y eso es lo que no queremos. El tema tiene que despertarles a ustedes esa pasión por desarrollarlo. Tiene que ser algo fundamental que aumente la calidad y la posibilidad de formalizar ese proyecto de investigación. Biel, por su parte nos da también eh, algunos aspectos de delimitación también es importante que los consideremos a la hora de desarrollar ese tema. Él nos indica bueno, que el espacio, que tiene que ser en un universo de análisis dotado de personalidad geográfica y de homogeneidad. Tomemos en cuenta que también tiene que ser un espacio conocido por cada uno de nosotros. En el caso del tiempo, es necesario un tiempo, un corte temporal adecuado que englobe el proceso estudiado, pero que también sus condiciones previas y sus consecuencias sean las más Próximas, que las tengamos en cuenta. Desde el marco institucional, el estudio debe estar definido eh, por, bueno, generalmente puede ser que esté definido por criterios políticos, pero es necesaria la homogeneidad de las fuentes y que se vuelva deseable dentro de un marco institucional sólido porque tomemos en cuenta que al contextualizar este tema siempre hay una institución educativa que se va a ver vinculada a participar dentro de esa propuesta de investigación, entonces es importante también tomar dentro del marco institucional lo que se conoce y cómo se puede ir desarrollando para la consecución de un buen tema. Bueno, como ustedes se dieron cuenta entonces hasta acá, sí es importante que a la hora de poder plantear un tema, nosotros tengamos esa posibilidad de establecer toda una delimitación contextual, una delimitación semántica, una delimitación teórica y este, esto con la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de concretar un tema dentro de las múltiples ideas que tengan, un tema que sea concreto y que se ajuste a los requerimientos que nos está pidiendo el curso o en este caso eh, la cátedra. Vamos a pasar ahora con el otro aspecto. ¿Cómo llegamos a plantear un problema? Primero vamos a esclarecer lo que es el problema. Bueno, pues bien, en este caso aquí tenemos una definición de Sierra y Sierra nos dice que el problema es el origen concreto de la investigación y consiste en una pregunta o interrogante sobre la realidad y la idea descubierta inicialmente que va a ser abstracta y poco precisa. Así se nos presenta desde el inicio, pero vamos a ver... Hay también algunos criterios para la selección del problema, y en este caso, Biel nos viene a desarrollar eh, cinco aspectos. En este caso quiero que tomen en cuenta esta parte de que el problema desde el inicio tenemos que considerarlo como un aspecto que sea solucionable y que sea accesible. ¿Por qué solucionable? Pues desde la parte operativa, que sea factible en el tiempo y que tenga los recursos disponibles. ¿Y por qué accesible? Por las posibilidades de ser entendido por otros. Tomemos en cuenta que estamos desarrollando una investigación que tiene que ser accesible para cualquier otro compañero que no sea de nuestra área de de especialización, que lo pueda comprender desde el inicio hasta el final. El alcance de la información, incluso que sea la, accesible a la competencia del investigador. Pero también tomemos en cuenta estos, trozos, estos otros elementos, que sea pues, de interés, desde la intencionalidad, la forma de ver el cambio, la posición en, en el caso del lugar del trabajo y la motivación que despierte para este investigador desde la importancia como una necesidad intrínseca para el investigador, desde su magnitud, su persistencia, recurrencia, lo demorado en su solución. En cuanto a la relevancia, que sea de un interés para otros, en este caso para los participantes, los interesados en resolverlo, también las autoridades y que tenga también una buena eh, consecución de planes y prioridades. ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta para el planteamiento del problema? Bueno, Zapata nos hace en rememoración a otros aspectos y aquí los tenemos. Eh, la magnitud, que en este caso se habla del tamaño de la población, eso tiene que verse delimitado desde el principio. La trascendencia, que es en este caso una ponderación que la sociedad hace sobre el problema de acuerdo a su gravedad y consecuencias, que eso también lo tenemos que considerar a la hora de ir formulando la posible, eh, el posible problema de investigación tiene que ser de vulnerabilidad. Vamos a ver el grado en el que el problema pueda ser resuelto, esto es importante tomarlo en cuenta. La factibilidad y la viabilidad. ¿Por qué factibilidad? Por la existencia de los recursos y la organización que sea suficiente para solucionar o disminuir el problema. Y en cuanto a la viabilidad, el problema debe ser viable como tema de investigación, de acuerdo con las condiciones objetivas y subjetivas que se ofrezcan para resolverlo es necesario que el problema sea susceptible a la resolución de acuerdo con el estado actual de conocimiento, lo que implica la disponibilidad de información, teorías, métodos, técnicas que permitan plantear el problema con mucha precisión. En cuanto a la importancia social bueno, pues sí, la importancia del problema presenta el interés que éste pueda tener para un grupo que está participando en este proceso de investigación, ya sea la escuela, comunidad, proceso profesional e incluso de aporte para la sociedad. Se destacan los términos de pertenencia, actualidad, generalidad, tipicidad, influencia o gravedad del problema, aplicabilidad en la solución, en la teoría o en la práctica por la oportunidad que ofrece para probar la eficacia de métodos y técnicas para la resolución de los problemas. Hay otro aspecto muy importante acá que viene muy relacionado al interés y es la novedad y la originalidad. No estamos pretendiendo que en cuanto al problema pues, sea algo que nunca se haya visto, pero sí es importante tener en cuenta que debe ser eh, no tan repetitivo y que no se, hayan tantos, no se hagan tantas duplicaciones del trabajo de investigación y que puede ser, bueno vamos a ver, el aspecto de novedad puede ser desde los siguientes casos, que el investigador disponga de información más reciente y en este caso que haya eh, llevado algún curso, alguna capacitación y haya observado algún aspecto de interés que quiera adecuar a su contexto de comunidad o escolar, entonces ahí valdría la pena tratarlo como un, algo original y novedoso y si el investigador en este caso dispone de información distinta a la que sirvió de base al estudio anterior. Recordemos, eh, un profesor Medina decía que la parte de la originalidad y la novedad no tiene por qué ser algo totalmente ajeno a nosotros, uno innova en la medida en que uno replantea la práctica docente y trata de mejorar su quehacer. Entonces, no busquemos la, la innovación desde un aspecto eh, abstracto, tratemos de encontrarlo desde nuestra propia mejora continua, ya para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo es que se genera un, un planteamiento del problema que sea innovador. Desde la delimitación del problema, eh, bueno, ¿qué es? En este caso tenemos a Doble, Zúñiga y García que nos dicen que es el resultado de los procesos de razonamiento y elaboración propia de una persona interesada por hacer investigación. Vean que ya vamos pasando a ir concretando entonces cómo es que se va delimitando ese planteamiento del problema. Cuando lo vamos a desarrollar es importante que tengamos en cuenta eh, razones de interés porque ese problema importa. Eh, razones de trascendencia y de qué forma lo vamos a abordar para efectos de la investigación. Vamos a ver un poco más sobre la delimitación del problema. Aquí de acuerdo con Sierra, tenemos por ejemplo que la, la determinación del problema consiste desde la fuente de los problemas y en este caso aquí establecemos el tipo de investigación que se va a efectuar considerando esas fuentes directas y en este caso hablamos de la teoría de la vida diaria o fuentes indirectas que son acciones que acontecen en esa situación tiempo atrás, o sea experiencias anteriores y parte de la socialización con otros, así es como vamos encontrando la fuente de los problemas. En cuanto a la elección del problema tenemos que ser relevante y es posible de investigar a partir de los medios de los que se dispone, considerando para ello los procesos de observación, socialización, registro de eventos, muy importante, un pensamiento objetivo que sea crítico e informado. Siempre que vayamos a plantear un problema tenemos que tener en cuenta la gama de información que tenemos que ir manejando respecto a ello y tenemos que ir eh, informándonos bastante. Desde la definición del problema, desde la parte operativa eh, pues preguntarnos el cómo lo vamos a realizar y en forma de pregunta delimitarlo ya con una pregunta concreta, que se formule con claridad y de forma específica considerando los alcances temporales, los espaciales y los teóricos, detallando lo que se pretende responder en la investigación. Vamos a ver por ejemplo acá, eh, de acuerdo con Biel, cómo se formula el problema. Él nos indica acá que es importante conocer primero la historia del problema. Eh, como bien dijimos anteriormente, es importante que nos informemos desde la parte histórica, qué es lo que acontece, por qué acontece, qué es lo que sucede. Después, ir contextualizando el problema, ya algo más específico, con alguna población específica, institución o demás. Desde la sustancia del problema, a ver, preguntarnos en qué consiste cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos. Es importante que se describan las posibles soluciones, que las vayamos replanteando, aunque tal vez no queden escritas, pero que nosotros de forma interiorizada las vayamos replanteando y así podemos concluir con una posible solución, que eso ya parte a nivel intrínseco de una posible hipótesis que tengamos para poder resolver ese problema. Quiero mostrarles acá un ejemplo de una pregunta problema. Como ya en este caso estamos viendo que es importante ir esclareciendo el problema de investigación, entonces aquí les tengo por ejemplo un planteamiento del problema sencillo y leámoslo acá. Dice, determinar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de la asignatura de Biología durante el segundo trimestre del año 2016 en el Colegio de Las Palmas. eso es un planteamiento que se hizo un profesor, ya de forma sentido figurado, se lo hizo un profesor en el colegio y quiere saber, bueno, cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico, pero es que esta no es la pregunta problema, esto es el planteamiento del problema, que claramente le falta toda la parte eh, de historia, la parte de contextualización y toda la explicación y la relevancia y determinar por qué es importante pues que se determinen esos factores. Pero ahora vamos a ver cómo es que se formula la pregunta. Veamos acá, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hablamos de una delimitación teórica, una delimitación semántica, una delimitación contextual. Entonces aquí tenemos que tener clara la pregunta, aquí lo vemos, ¿cuáles? En este caso, ¿qué es lo que vamos a, a investigar? ¿Cuáles son esos factores que inciden en el rendimiento académico del estudiantado de quinto año? Vean que aquí lo estamos delimitando a una población específica en una asignatura, ya delimitado también en un contexto teórico de biología nada más, durante el segundo trimestre del año 2016 en el Colegio Las Palmas. Como les digo, esto es un ejemplo, pero sí es un ejemplo que quiero que ustedes lo observen porque es algo concreto, para que ustedes tengan en cuenta que hay una delimitación totalmente contextual, que hay una delimitación espacial y teórica y así es como debería en este caso, pues formularse esta pregunta del problema de investigación. Ahora bien, cosas que tenemos que tomar en cuenta. El problema es diferente a una problemática. ¿Por qué? A ver, si tenemos un problema de investigación, ya vimos acá que plantear un problema tiene que ser algo muy concreto, algo muy conciso, desde una disciplina, algo que se pueda eh, desarrollar y que ustedes puedan preguntarse desde el inicio si tiene solución o no, pero sí es bueno que lo vayamos replanteando, no esperando obtener la respuesta pero sí que la vayamos planteando. ¿Pero ¿Por qué es diferente a una problemática? Pues bien, en este caso la problemática sería el conjunto de problemas de esa área de especialización sobre la cual estamos desarrollando nuestra investigación. Que se considere en su planteamiento las dimensiones de ese problema y estamos hablando de dimensiones ya sociológicas, psicológicas, económicas, incluso las políticas institucionales o jurídicas y además que se tomen en cuenta aspectos del problema de cómo es vivido por aquellos sujetos participantes, en este caso la población, profesionales, instituciones. Ya nos estamos dando cuenta que es algo mucho más amplio que un problema, para que no hagamos esa, esa confusión cuando estemos planteando la problemática o el problema de investigación. Otra recomendación, evitemos la descripción general, global o nacional, en este caso sería ser más específica, incluso desde la parte institucional o de aula. Es importante aquí que se describa con hechos, observaciones, certezas, evidencias cifras, no que se den argumentos teóricos para demostrar o justificar el problema. Aquí el problema de investigación parte de un proceso de observación minucioso, de una toma de nota que realicen los investigadores de información, en este caso los estudiantes y de esos procesos de socialización que se desarrollen con expertos. Pero además es importante que todo lo que estamos observando y lo que estamos planteando en el trabajo vaya pues referido y apoyado de una parte teórica que pueda ser entonces referenciado teóricamente y podamos resaltar entonces la relevancia de ese tema, en este caso del problema. No presentemos el problema desde una presentación crítica, de explicación epistemológica o metodológica. Como les dije anteriormente, recordemos que hay aquí tiene que haber un balance entre lo que estamos observando, lo que estamos anotando, la parte de caracterización que hagamos nosotros desde la, nuestro razonamiento profundo y la socialización pero además apoyado de esta parte teórica. Ya para pasar por ejemplo este, a las técnicas para poder desarrollar el problema, tal vez algunos de ustedes las conozcan, tal vez no, hay técnicas para poder plantear el problema de investigación y son sencillas, vamos habiéndolas por acá. Esta se llama análisis de problemas. Entonces, esta, por ejemplo, consiste en que formulemos la situación de interés. Puede que tengamos muchas, entonces las vamos a ir escribiendo. Eh, escribir un solo problema por tarjeta, en este caso. Si tenemos unos 15, 20 problemas, pues vamos haciéndolo uno por tarjeta. Identifiquemos solo problemas existentes parte de lo que precede a nuestro proceso de observación, a nuestro proceso de, de toma de nota en bitácora y proceso de socialización, que es lo que nosotros identificamos como un posible problema que nos llame el interés para ser investigado. Aquí por ejemplo dice, recuerde que el problema no es la ausencia de una solución, porque en este caso no sabemos si se puede solucionar o no, tenemos una leve idea, pero no pretendamos, no pretendamos desde un principio tratar de darle una solución, vamos a investigarlo primero. Es un estado de que algo falta, algo falta por mejorar. Entonces, en este caso, aquí tengo un ejemplo donde dice, bueno, en el primero, desde la caracterización que hace un estudiante, ¿qué es lo que falta? Bueno, no se utilizan los recursos didácticos de forma adecuada. Bueno, primero, no escribamos ese planteamiento negativo, eso es algo incorrecto. Lo más correcto sería decir, bueno, ¿qué es lo que sucede en otro aspecto? El aprendizaje de los alumnos parece ser deficiente. Entonces, tratemos de siempre ser proactivos, de escribir en positivo, de valorar los aspectos que hacen falta, pero no los desarrollemos de forma negativa. Los aspectos se los detallé para que vean lo que no se debe hacer. Esta es una técnica muy sencilla porque lo que plantea es que ustedes vayan capturando en ese caso este, las diferentes ideas para generar un problema de investigación en fichas por aparte, que los vayan analizando y que ustedes mismos se vayan dando cuenta qué es lo que hay, qué es lo que falta, qué es lo que puedo llegar a investigar. Aquí hay otra técnica, esta técnica tal vez la conozcan ya, se llama el árbol de problemas y en este caso los pasos son los siguientes, primero identificar los principales problemas en la situación analizada, después formular las palabras claras en un problema central, un problema concreto, estamos hablando de que sean lo más 10 palabras, no tiene que ser algo tan, tan grande, en este caso solo es formular un problema en concreto, anotar cuáles son las causas del problema central los efectos que provocan ese problema y diseñamos un esquema para que podamos ver desde la globalidad todo el aspecto en forma de un árbol, véanlo acá, bueno revisamos el esquema completo y vamos a verificar la integralidad y la validez, lo vemos acá, desde las raíces lo que establecemos son las causas, entonces ahí nos vamos preguntando qué es lo que origina ese planteamiento del problema, desde el tronco el problema en sí, y es de la parte de la cúpula donde están toda la arboleda y los frutos, bueno, las consecuencias y las redes de apoyo. ¿Qué es lo que pasa en caso de que subsista ese problema? Vamos a ver un ejemplo de ya un planteamiento de problema aquí con el árbol. Por ejemplo, aquí tenemos el problema establecido aquí en el ejemplo, mal comportamiento en el aula. Algo muy conciso, muy concreto y si nos estamos dando cuenta, no pasa de cuatro o cinco palabras para que lo tomen en cuenta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa Aquí desde las causas, bueno, los estudiantes no están entrando a clases, hay un desorden, eh, un maltrato entre los compañeros irrespeto a los otros docentes, un vocabulario inapropiado, rezago en los contenidos. Eso es lo que significan las causas para generar ese problema. Y bueno, ¿cuáles van a ser entonces en ese caso las consecuencias? ¿De? Pues que no hay autoridad, eh, hay mucha bulla en el aula, puntualidad de los estudiantes, falta de control en el aula, eh, falta de carácter, incluso la falta de docentes que estén comprometidos con la institución, podría ser un planteamiento, pero si ustedes notan acá, esto es importante que el ejercicio lo podamos desarrollar para que nos demos cuenta de qué es lo que sucede con el planteamiento del problema, cuáles son las causas que lo originan y los efectos, entonces ahí ya nos podríamos dar cuenta de que tenemos un planteamiento del problema, pero también puede que surjan unos planteamientos de, de diferentes problemas que ya nos permiten ir concretando una idea más clara de, de lo que sería nuestro problema de investigación. Esta misma técnica se puede presentar en forma de esquema y aquí lo tenemos, es igual, entonces planteamos el problema en el centro que sería el problema central por resolver, en la parte eh, inicial, en la parte de abajo las causas, causas de primer orden, de segundo orden, eh, de tercer orden y los efectos, que es lo que sucede al no trabajar ese efecto de problema, eh, efecto de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y así lo vamos desarrollando. ¿Cuál es, ¿Qué es lo importante aquí? que tomemos en cuenta que todo tiene que estar vinculado, a la hora de diseñar la técnica tenemos que tomar en cuenta de que todos estos aspectos sean coincidentes y que uno genere la causa del otro, nada tiene que verse desvinculado, Esa sería como tal vez la pista más grande para poder desarrollar el esquema y que quede bien elaborado, lo pueden practicar y entonces ya ustedes después se darán cuenta si tiene su coherencia a la hora de desarrollarlo para poder hacer ese planteamiento del problema. Bien. Ya para ir finalizando vamos a ver unas consideraciones finales. Desde la elección de un tema de investigación vamos a ir recapitulando. Bueno, recordemos que se empieza con el interés de ese tema en un campo específico. Si somos estudiantes de la carrera de primero y segundo ciclo, o de la carrera de educación preescolar o de la carrera de administración educativa, de las que tengamos acá en la Escuela de Ciencias de la Educación, pues entonces adecuémonos a esa área de especialización a la hora de buscar un tema. Sé muy bien que hay ideas geniales para poder desarrollar desde nuestra disciplina y que se pueden vincular con muchas otras, pero tenemos que tener ese cierto raciocinio de que si es un tema, tiene que ser referido a los requerimientos de nuestro programa o en este caso de nuestra asignatura, si estamos llevando alguna de las asignaturas de la cátedra. Por otro lado, el investigador principalmente debe este, tratar de desarrollar temas muy específicos, no abordarlos desde la generalidad. que es aquí lo más importante? Eh, que haya una delimitación eh, por parte del investigador, se debe conocer el contexto, la realidad por observar, socializar con otros ese interés, que se hagan sondeos de información, incluso desde el inicio, valorar su viabilidad, su efectividad e incluso contrastar con documentación, tanto a nivel nacional o internacional, para ver su pertinencia. Por otro lado, el tema de investigación debe posibilitar el planteamiento de varios problemas, ¿por qué no? Y en este caso, eh, pues se pueden derivar de una serie de interrogantes en relación con el tema cuya respuesta, desde luego, no la tenemos desde el inicio, eso corresponde ya en, al, en el proceso de investigación. Desde la parte del planteamiento del problema, ¿qué es lo que tenemos que recordar acá? El planteamiento del problema es el motor de inicio y llegada del proyecto de investigación. Nosotros comenzamos con una situación y esa situación, a partir del tema de investigación, la vamos contextualizando. Cuando ya la vamos teniendo contextualizada, sabemos que es la que tenemos que tratar de resolver a lo largo del proceso de investigación. Entonces, en ese caso, sí es importante que se haya reflejado a lo largo del proyecto, incluso en las conclusiones, eso es muy importante que también esté ahí eh, visible. Que surja, por otro lado, de las experiencias del quehacer profesional. Como les dije anteriormente en respecto al tema, con el planteamiento del problema pasa igual. Hay ideas geniales por producir y cuando se habla de procesos de innovación no tenemos que buscar algo que no conozcamos, tratemos de buscar algo que esté al alcance nuestro, que nosotros sepamos eh, que podemos desarrollar, que podemos eh, fundamentar teóricamente, que tengamos ese conocimiento eh, contextual, eh, que lo podamos socializar con otros expertos y que podamos decir, bueno, eh, lo conozco y sé de qué estoy hablando y desde la parte metodológica puedo defender, porque es importante ese planteamiento. Entonces, sí es necesario que surja de una experiencia del quehacer, no de otro escenario. En este caso, para efectos de la cátedra, sus procesos de graduación, sí es importante que concreten en ese aspecto. Por otro lado, implica varios procesos, y es que esto es muy importante, implica procesos de observación, de reflexión, de análisis, hay que hacer una sistematización de ideas a lo largo, una socialización de las experiencias y actitudes transformadoras con los involucrados. Limitarse a un contexto específico, nuevamente insisto sobre ello porque a veces tenemos la tendencia a querer abarcar un, un problema bastante amplio, pero sí es importante que concretemos muy bien eh, a partir de la, del ejemplo que les coloqué de la delimitación contextual, semántica, teórica, sí es importante que tenga un contexto específico. Debe procurarse que sea respondido a lo largo de la investigación, esto es muy importante, eh, si estamos comenzando con esa situación no la podemos ir cambiando a lo largo del proceso, si empezamos con una situación X, esa situación debe reflejarse a lo largo, incluso verse permeada en las conclusiones. Esto nuevamente lo repito porque es muy importante. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Eh, tomen en cuenta por favor que para poder desarrollar entonces estos aspectos es muy importante partir siempre de la observación partir de la socialización compartir antes con expertos compartir con nuestros profesores que tengamos la posibilidad de conocer y lo más importante cuando siempre nos damos la idea de pensar en un tema innovador qué puede ser un tema innovador la innovación parte de nuestra mejora continua, entonces si buscamos un tema innovador tiene que estar dentro de nuestro propio quehacer, vayamos tomando la práctica de la investigación como una necesidad intrínseca para nuestras carreras, porque en educación es algo que siempre, siempre tiene que estar presente, eso pues es lo que les quería traer hoy, lo que les queremos dejar por parte de la cátedra y ahora les paso al coordinador para que vayamos al espacio de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias Carolina, Este, tenemos eh, bastantes personas ahorita conectadas, lo que vamos a hacer es que eh, les vamos a dar un espacio de, de unos de 2 a cinco minutos para que formulen sus preguntas en el chat que tenemos acá en la sala eh, en internet y también luego le vamos a dar el pase en cierto orden a los centros universitarios, entonces Tómense unos 5 2 a 5 minutos para plantear sus dudas en el foro y vamos a proceder entonces a contestar y evacuar las diferentes consultas que tengan. Muy bien, muchas gracias. Eh, tenemos varias consultas que vamos a ir atendiendo eh, con cierto orden. Eh, hay algunas personas acá en la sala, entonces una persona va a formular una de las preguntas, vamos a darle espacio para que la formule y luego vamos a retomar las preguntas que ustedes han planteado acá en el chat. Le agradezco aquí. Eh, por favor, ¿cuál es su nombre? Eh, Mario. Mario, mucho gusto. Eh, buenas, buenas tardes. ¿A qué se refiere con el aspecto semántico de la delimitación del problema? Ok. Voy a retomar la pregunta por si alguno tiene duda de lo que quiso decir. Eh, la tutora se refirió al aspecto semántico del de la, delimitación de la delimitación del problema. Entonces, presten atención porque este es un elemento importante a la hora de redactar todo su trabajo de investigación, ¿ok? Pues bien. Eh, cuando estamos planteando el aspecto del problema de investigación, eh, algo fundamental es, bueno, tenemos la situación, en este caso, la problemática que vamos a, a investigar y necesitamos formular esa pregunta del problema. Bueno, vamos a ver, el aspecto semántico es la forma en cómo lo redactamos en cómo lo estamos escribiendo, tiene que ser una idea muy concreta, algo muy específico. Además de la otra serie de limitaciones que existen, pues la semántica en este caso va orientada a la parte de redacción y escritura, que sea una idea concreta, concisa, comprensible, eh, clara. Más que todo a eso va referido el aspecto de la semántica. Okay. Eh, hay una pregunta que se reitera digamos, varias veces en el chat, Carolina, y dice ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Y parece ser que ese punto de cómo se debe formular la pregunta de investigación eh, uh -huh. genera muchas dudas entre las y los estudiantes. Si pudiese retomar un poco ese punto. Sí, bueno recordemos en este caso nuevamente que tenemos la situación en este caso del problema, el planteamiento que hicimos en donde explicamos desde la parte histórica porque era importante ese planteamiento del problema, la situación que evidenciamos en un contexto específico, etcétera. Pero para formular la pregunta tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber una delimitación teórica, contextual, semántica y poblacional que debe estar presente en la pregunta de investigación. Además recordemos que la pregunta debe responder a un para qué, a un cómo, un por qué, entonces a la hora de formularla y en este caso no sé si quieren que pongamos la diapositiva con el ejemplo que teníamos anteriormente, para volver a retomar el planteamiento que se había hecho y en este caso ver cómo se formula la pregunta nuevamente, aquí lo tengo. El ejemplo de la pregunta problema, veámoslo acá, este es el planteamiento que se hace, el profesor encontró que hay un rendimiento académico X en los estudiantes de la asignatura de biología en ese colegio, pues bien, cuando estamos planteando la pregunta, la pregunta tiene que ser concreta y entonces en este caso voy de nuevo primero formular a qué va a responder, bueno en este caso qué es lo que queremos encontrar, cuáles son esos factores, vean que quiere investigar sobre factores, cuáles son esos factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año, aquí hay una delimitación poblacional quinto año y hay una delimitación de la asignatura biología, no son todas, solo biología y temporal durante el segundo trimestre del año 2016 y contextual en el Colegio Las Palmas. Tomen en cuenta también que cuando estamos formulando la pregunta, eh, a partir del planteamiento que se hizo, que viene redactado de lo general a lo particular, tiene que tener la pregunta una claridad. Si ustedes lo revisan, aquí tiene que responder bueno ¿Qué es lo que se quiere hacer? con quién se quiere trabajar, que en este caso son estudiantes de quinto año, en qué asignatura, vea que ya lo estamos delimitando, y en qué momento temporal, que eso es muy importante, tiene que estar presente en ese periodo lectivo y en qué institución contextual, también una delimitación en ese colegio. Yo quisiera, Carolina, tal vez ampliar un punto ahí con relación a la formulación de la pregunta de investigación, de algo que vemos a veces, uh -huh. y es que el estudiante, plantean la pregunta, la respuesta de lo que ya sabe que es, lo que sucede, entonces sí. realmente no identifica el problema de investigación como tal y voy a tra tra tratar de aportar algún ejemplo para que los estudiantes entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, el estudiante eh, sabe que los, que los estudiantes de una escuela rural eh, todas las mañanas llegan tarde a la escuela, entonces uh -huh. eh, por qué llegan tarde los estudiantes de la escuela rural de tal lugar, ¿verdad? Y luego al final en la formulación del problema, llegan tarde porque falta la infraestructura para llegar a la escuela en un tiempo determinado. Entonces, ya usted tiene la respuesta a su pregunta de investigación. Entonces, quizá debería plantearse si realmente ese es el problema de investigación sí. que debes, que se debe investigar o que se requiere investigar, y si no, más bien que esa pregunta, como bien, bien has dicho, responda a realmente a un vacío de la información que no se tiene, verdad, o que no es la información que a simple, vinta, que a simple vista ya se le puede dar respuesta, verdad, sino por ejemplo en, en qué está fallando el Ministerio de Educación Pública para proveer uh -huh. de la infraestructura necesaria para que los estudiantes puedan este, atender y asistir al, al, a la escuela y profundizar de ahí un poco más en los diferentes factores que vos has ido mencionando hasta dar con una verdadera pregunta de, de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, la que estás planteando acá vos Ajá. como ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico del estudiantado de quinto año en la asignatura? verdad? A veces la, la, la, la pregunta en la, la fórmula como ¿por qué se cayó el puente que, impedí, que permitía a los niños llegar a la clase? todas las mañanas ¿verdad? No, y, y es que, y es que esto, esto que decís es muy importante porque es cierto, eh, desde el proceso de investigación nosotros nos podemos preguntar eh, las posibles respuestas, las podemos ir sacando deduciendo a partir de la pregunta, pero recordemos que la pregunta de investigación, primero, si ya de por sí nosotros podemos intuir alguna posible respuesta, entonces tenemos que replantear esa fundamentación que tenemos del problema. No encontrando las respuestas en la formulación de la pregunta, porque podemos tener algunas hipótesis que podamos plantear de forma intrínseca y, y no reveladas en el escrito, pero sí es importante que las vayamos figurando y comprobar si al final del proceso de investigación se cumplieron nuestras hipótesis o no. No es que las tenemos que dejar latentes en la formulación de la pregunta, eso no. Como les repito, si ya de plano vemos que tenemos las posibles respuestas, entonces el problema de investigación debemos replantearlo. No es correcto formular la pregunta, con las posibles respuestas de una vez aquí. Exactamente. Eh, con eso esperamos haber aclarado más con relación a la formulación del uh -huh. problema de investigación. Esa era la pregunta que estábamos dándole respuesta. Y vamos a seguir con otra de las consultas que teníamos por acá. Una que decía, eh, ¿cómo deben realizarse los antecedentes de investigación? Uh -huh. ¿Verdad? Y en la mayoría en de los cursos, los cuales de los estudiantes que están acá, en las próximas dos o tres semanas van a tener que hacer entrega de sí. su primer informe o avance de investigación y van a tener que presentar antecedentes de investigación. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe realizarse eso? cómo puedes. Bien, esto es importante porque va muy vinculado a lo que es, ¿cuál es el planteamiento de mi tema que quiero hacer? e Incluso, ¿cuál va a ser ese planteamiento del problema? Veamos esto. Cuando nosotros comenzamos con una posible idea para poderla desarrollar, tenemos que empezar a investigar en diferentes fuentes, bases de datos, etcétera y aquí es donde vamos conformando todo este cúmulo de, de antecedentes desde la parte histórica porque en este caso tenemos que conocer la trascendencia histórica de este tema que queremos investigar, de ese posible tema, desde la trascendencia metodológica y en este caso es investigando sobre otros trabajos que se hayan realizado por parte de otros estudiantes sobre el tema en cuestión, lo que nos interesa por investigar. Tomen en cuenta que es importante también saber qué tanto se ha investigado de ese tema que nosotros queremos desarrollar, entonces sí es importante desde los antecedentes en la parte metodológica, conocer qué tanto se dice o qué tanto no se dice, tanto desde el contexto nacional como internacional, eso para que lo tomen en cuenta y finalmente desde la parte empírica, yo desde la parte empírica tomo mucho en cuenta los textos, vamos a ver si nuestro informe del estado de la nación o nuestro informe del estado de la educación tiene información vinculada, incluso y pongamos el mismo ejemplo que tenemos acá, sobre factores que inciden en rendimiento académico, si ellos tienen indicadores sobre rendimientos académicos en la parte de la enseñanza-aprendizaje de la biología, pues vale la pena que revisemos desde estos informes, desde documentos de la UNESCO, desde documentos eh, de otras revistas, incluso eh, indexadas a como corresponde, información que sea consistente para poder fundamentar estos antecedentes. ¿Qué es lo que se les recomienda a los estudiantes en este caso? como tienen que presentar en las próximas semanas, ese primer avance, recordar que hay toda una búsqueda que tenemos que hacer de fuentes tanto nacionales como internacionales para ver cómo se está trabajando este tema en cuestión y que sean al menos, yo lo que les pido a los estudiantes son unas 10 fuentes consultadas, que las revisen a cabalidad, que revisen en qué consiste el texto, qué aportes se han hecho y que ustedes puedan ir detallando de qué forma enriquece su proceso de investigación, esto para que ustedes se vayan empapando desde el inicio antes de poder comenzar la investigación, qué tanto se conoce, qué tanto se ha trabajado y qué tanto se dice del tema en cuestión. Muy bien, eh, no sé si con esa explicación que dio Carolina les queda más clara la parte de los antecedentes de investigación o si tenían algún punto en específico que quisieran ampliar. Podríamos inclusive retomarlo en unos minutos mientras Carolina da respuesta a otra de las consultas que teníamos por acá, uh -huh. que dice es lo siguiente. Ah, bueno, dice aquí una estudiante, dice, ¿qué sucede si en la segunda entrega encontramos otra referencia que nos ayuda? ¿Debemos incluirlo luego? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la investigación, nada está escrito en piedra y hay que tener cierta flexibilidad y pensamiento abierto en esto si nosotros a lo largo del proceso comenzamos un tema de investigación y vemos que hay otra fuente que puede enriquecerlo, tenemos primero que valorar la pertinencia de la fuente que estamos consultando, si de verdad trae muchos aportes de innovación para el trabajo y vemos que es viable su incorporación, tenemos que hablarlo con el profesor en este caso y también con nuestro director de, de trabajo final de graduación, si procede y explicarle por qué consideramos necesario que se incorpore esa fuente, si es necesario y fundamenta muy bien la parte teórica y de puede enriquecer mucho más el trabajo, yo no vería el problema de que esto se vaya a hacer, como les digo el trabajo no tiene por qué ser algo totalmente eh, sin modificar, de hecho un proceso de investigación tiene que tener esa flexibilidad de que a lo largo del proceso va a surgir algunos procesos de mejora, hay cosillas que se tienen que ir depurando, aspectos que se van delimitando, otros que se van ampliando, entonces por lo menos yo en lo personal yo no vería el problema si el documento como tal es de mucha relevancia para fundamentar teóricamente el trabajo. También la misma estudiante menciona lo siguiente, los antecedentes, bueno me imagino que quiere decir si los antecedentes deben llevar objetivos generales y objetivos específicos. No, sí. cuando estamos redactando el apartado de antecedentes, en este caso lo que se pretende y es lo que yo le digo a nuestros estudiantes, bueno vamos a ver, eh, van a identificar cómo es una propuesta de investigación pequeña en el caso de los, de los estudiantes que llevan las asignaturas de la cátedra. En el caso de los estudiantes que están llevando sus trabajos finales de graduación, el rango de antecedentes pues, va a ser mucho mayor. Eh, que ustedes ubiquen el documento, digamos un trabajo de investigación de otro estudiante que se realizó aquí en la UNED en otra carrera o algún, algún artículo científico. Ustedes van a revisar el documento, tienen que poner por ejemplo, tienen que colocar eh, apellidos y nombres, citarlos adecuadamente como responde a APA, el año el nombre del texto, dar una pequeña explicación de lo que ustedes vieron en ese trabajo, en qué consiste el trabajo y además tienen que indicar por qué es importante este documento que ustedes encontraron, que es el antecedente, para fundamentar su trabajo de investigación. No es que tienen que desarrollar por cada uno los objetivos o los contenidos, aquí tienen que revisar en general el trabajo como tal, la metodología que se desarrolló, eh, los aportes al campo de la investigación y cómo enriquece su trabajo de investigación. Eso es lo que debería constar en la parte de los antecedentes, eh, básicamente. Ok, hay una pregunta que nos todavía queda una pendiente sobre uno de los temas que se hizo, pero como esto tiene que ver con la primera y la segunda pregunta eh, que ya se hicieron para retomar y seguir en esa línea y luego la otra pregunta que está pendiente dice que a muchos estudiantes se les dificulta diferenciar entre el tema de la investigación y el problema si se pudiese aclarar un poco en ese punto en específico. ¿Cómo, cómo se puede sí. hacer para que el estudiante pueda distinguir con claridad cuándo tiene y cómo debe abordar el tema de la investigación y, y, cómo, y cómo se diferencia entre esa formulación del tema y la formulación del de problema de investigación. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que el tema tiene que ser algo muy concreto, el tema tiene que ser algo eh, semánticamente hablando muy bien estructurado. La delimitación como tal, contextual, eh, temporal, espacial, también histórica precede ya el planteamiento del problema. Eh, en investigaciones, porque también se da mucho dependiendo del tipo de manual o documento con el cual nos estemos basando, por ejemplo, retomando el de doña Jensi Campos, este documento sí nos indica muy claramente que el tema tiene que ser muy claro. Entonces, eh, la forma en como lo redactemos, si estamos por ejemplo hablando acá de... De, otra vez voy con el ejemplo de la pregunta, eh, ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico del estudiante de quinto año de biología? Que es nuestra formulación de la pregunta, el tema tiene que ser mucho más concreto que esto. Vamos a ver eh, factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de biología. Tiene que ser una idea central, concreta, algo que nos permita decir, bueno este es mi tema de investigación, con esto vamos a trabajar, pero la delimitación en sí de lo que vamos a desarrollar, a lo largo del proceso de investigación viene en el planteamiento del problema y en cómo se formula la pregunta. En el tema no, es aquí adentro en la parte del problema de investigación. Okay. Hay una pregunta eh, que se había formulado anteriormente en el chat y dice lo siguiente, ¿a qué se refiere con pertinencia a la formación profesional en primer y segundo ciclo? Y me parece que esto se refiere a uno de los temas o de los posibles temas sugeridos para desarrollar las investigaciones, si sí. no me equivoco. Bueno, eh, dentro de lo que estamos entendiendo acá, pareciera que precede a las líneas de investigación que tiene la Escuela de Educación, de Ciencias de la Educación. Hay que tomar en cuenta lo siguiente y se los dije desde el inicio, cuando nosotros estamos interesados en desarrollar un posible tema para investigar, tenemos que adecuarnos a los requerimientos que nos den desde nuestra asignatura o en este caso de nuestro programa. Tomemos en cuenta que la Escuela de Ciencias de la Educación hizo un esfuerzo bastante grande hace algunos años por replantear por cada carrera eh, líneas de investigación para orientar al estudiante sobre sus posibles temas. Esto no significa que esos son los temas de investigación, sino que son las líneas sobre las cuales vamos a ubicar nuestros temas de investigación. Uh -huh. Entonces en este caso, cuando ustedes, en el caso del estudiante o el estudiante, si es de primero y segundo ciclo, se les recomienda que revise la línea de interés y si esa línea es de su interés, a partir de ahí establezca un posible tema por investigar. Debe ser a eso que se refiere si es de de ese tema sobre líneas de investigación, pero si es así, tomar en cuenta los requerimientos que se dan desde el inicio de una asignatura o en este caso de su proceso de investigación en trabajos finales de graduación. Okay. Vamos a darle solamente la palabra, es decir ustedes lo van a escuchar al tutor Warner Ruiz que va a hacer una intervención para ampliar uno de los puntos que hemos discutido acá en esta videoconferencia. Eh, sobre esa misma, buenas tardes, sobre esa misma línea de la pertenencia en la formación eh, profesional del docente en primero y segundo ciclo. Hay que recordar que los últimos años el Ministerio de Educación ha realizado una serie de reformas en los programas de estudio, uh -huh. matemática, eh, estudios sociales, recientemente ciencias, eh, hace un par de años español y en una serie de asignaturas complementarias que entonces ponen un poco a, sobre la mesa el tema de lo que se nos está enseñando o lo que enseñamos en las universidades versus lo que el docente tiene que ir a enseñar al aula entonces, no necesariamente en muchos casos se eh, encuentra una relación directa entre lo que la universidad enseña eh, o lo que de repente cursos de capacitación enseñan con las realidades de aula uh -huh. entonces esa línea de investigación que en efecto dice Carolina corresponde a los que eh, la escuela ha establecido permite entonces que, de, que un estudiante o un grupo de estudiantes dependiendo de la modalidad de graduación que haya seleccionado puedan eh, utilizarla para valorar entonces qué tan pertinente es su propia formación en los procesos de, de, de formación inicial universitaria con eh, la realidad de aula. Entonces, por ejemplo, eh, el enfoque de matemáticas, que es un enfoque de aprendizaje por problemas, si dentro de mi formación como docente en primero o segundo ciclo yo recibí eh, algún tipo de, de, de, de conocimiento en relación con el, el aprendizaje por problema uh -huh. o en estudios sociales por ejemplo que se orienta hacia eh, la contextualización si me enseñaron contextualización en la universidad o la conciencia fonológica y el enfoque de comunicación funcional en español si eso eso yo lo vi entonces un poco por ahí va a tratar de re relacionar mi práctica en el aula con lo que yo recibí. Uh -huh. Muchas gracias. Muy bien muchísimas gracias Warner, creo que eso amplía eh, la inquietud con relación a la pregunta de a qué se refiere con pertinencia de la formación profesional en primer y segundo ciclo. Este, reitero si tienen alguna otra consulta porque por acá no veo ninguna otra intervención en el foro o si creo que no nos ha quedado ninguna pregunta pendiente de atender pero si tienen alguna otra pregunta les agradecería por favor que, que la formulen en este momento eh, porque si no estaríamos dando por finalizada la videoconferencia de esta tarde que les reitero era con relación al tema del planteamiento del problema y los objetivos de investigación sobre la cual como les he dicho anteriormente ustedes van a tener luego en la biblioteca una, una grabación de esta videoconferencia. verdad Aunque okay, inmediatamente va a quedar colgada me, me indican por acá la videoconferencia en la biblioteca entonces, para las personas que han dicho que han tenido algún problema de conexión, eh, podrían revisar su acceso a internet y, o conectarse desde otro espacio donde tengan o se puedan asegurar una mejor conexión a internet y revisar la videoconferencia que hemos tenido esta tarde y repasar los puntos que ha expuesto acá eh, Carolina. Ok, este, acá hay una otra, otra consulta que dice ¿Cómo puedo revisar que el tema es correcto para iniciar la investigación? Bueno, yo creo que esto parte más de la dinámica que se esté llevando en el proceso de la asignatura o de nuestro proceso de, de trabajo final de graduación. Y aquí a la hora de hacer el planteamiento del tema, eh, yo por ejemplo, y haz es que hago el ejemplo a, a introspección, lo que yo hago con mis estudiantes es que yo les solicito a ellos, bueno, eh, en una tabla, como un cuadro comparativo vamos a poner la idea que tenemos del tema, eh, a la par la posible pregunta problema y después los objetivos de investigación, como para que tengamos un contraste global de si hay una vinculación entre estos tres elementos y el profesor en este caso que está a cargo de la tutoría de la asignatura o en el caso del proceso de graduación, les puede ayudar a ustedes a ir esclareciendo eh, las ideas principales y si están eh, coherentes dentro de su construcción, pero me parece que eso es algo que es propio de la socialización con el tutor o con su director de trabajos finales de graduación. Okay. Yo quisiera ampliar un poco ese punto Carolina, en esa misma línea que estás señalando. Eh, hay gente que tiene mucha habilidad para identificar un tema y un problema de investigación, eso quiere decir que que no necesariamente necesitan mucha orientación para saber Conoción. si están y han dado con un punto correcto, digamos, uh -huh. donde se puede desarrollar una investigación, ya sea para un curso o para trabajo final de graduación. Sin embargo, eh, tampoco hay que tener miedo a decir, uy, es que eh, no sé si estoy en lo correcto o no, porque retomando eso que dice Carolina, quiero insistir, en que utilicen el, el foro de dudas de los diferentes cursos y que utilicen las comunicaciones con su tutor o tutora sí. o directora o director de trabajo final de graduación para a, aclarar las veces que sea necesario si están dando con un tema y un problema de investigación adecuado, por ejemplo, antes de presentar su primer avance de investigación sí. o su primer informe de investigación sí. o su primera tarea de investigación. Eh, es decir si ustedes tienen una duda verdad y lo normal es tener dudas claro. verdad es decir sí. lo normal es que uno tenga que tener dudas de si está en lo correcto o no está en lo correcto con el tema de investigación que consulten con su tutor y su tutora en la plataforma y le diga eh, eh, profesor profesora usted cree que este tema de investigación está bien este uh -huh. surge de esta inquietud que yo tengo uh -huh. y que el mismo tutor y tutora le va a aclarar en la plataforma y le va a decir sí o no o me parece que que si lo orientas en esta dirección, entonces ahí vas, ¿verdad?, profundizando, etcétera, con relación al tema. Uh -huh. Y otro punto quizá, para con relación a la formulación de antecedentes, es eh, lo que se les ha dicho, y también están las orientaciones académicas que buscan eh, investigaciones en Google Scholar o Google Académico, uh -huh. ¿verdad?, en las bases de datos, la de, base la UNED, de, datos de la UNED, ¿verdad?, que las plataformas tienen un tutorial. Uh -huh. eh, que pueden revisar un video que está ahí colocado en plataforma. Si no lo han visto, o no lo han encontrado, consulten en el tutor o a la tutora sí. del curso donde están matriculados. Y este, por lo demás, eh, como les digo, o sea tampoco eh, alarmarse si en un principio no dan exactamente en el punto del tema de investigación, porque la investigación es un proceso que se construye en ese diálogo ¿verdad? Uh -huh. y en las recomendaciones que les va dando el tutor y la tutora. Uh -huh y este, que les va a servir, digamos, y que, y que lo van a ir perfeccionando a lo largo del curso y a lo largo del proceso. Lo que sí les recomiendo es que consulten y que aclaren todo lo que sea necesario con su tutor y su tutora para que puedan desarrollarlo con, con éxito a lo largo del cuatrimestre. Una, una última cosita para todavía ampliar más lo que nos estás diciendo Manuel y es que hay una recomendación que yo les quiero pedir por favor porque todos son estudiantes de la cátedra y también de trabajos finales de graduación, en el momento en que ustedes sientan esa, esa interrogante, esa, esa necesidad de consultar, eh, bueno iré bien o no iré bien, vean muchachos y muchachas háganlo de una vez, no esperen para último momento hacer ese tipo de consultas porque ya una vez avanzado el proceso de investigación sí habrían muchos problemas a la hora de llegar y corregir el tema o el planteamiento del problema o incluso los objetivos. Entonces, si estamos trabajando ahorita en función de la construcción del primer avance, ya sea de la asignatura eh, o algún trabajo de graduación, de trabajos finales de graduación, en el momento en que surja la duda, plantean de una vez. Yo creo que lo más factible aquí, como les dije anteriormente, en un proceso de investigación, nada está escrito en piedra, todo se puede ir mejorando, todo es consecuente, todo se trabaja de forma secuencial, pero hay que ser muy constante en la tarea no podemos pretender empezar con muchos ánimos aquí y después dejar el trabajo un tiempo reposando y volverlo a retomar, hay que ser constantes y en la medida en que seamos constantes, estemos leyendo, nos estemos informando, estemos consultando las bases de datos de la universidad, que si sí, he visto que hay estudiantes que tienen problemas hasta con el usuario y contraseña, llamen entonces al cidret y hacen la consulta o al centro universitario para que ustedes puedan hacer acceso a su uso de esos recursos que son tan necesarios y son tan importantes ahorita y por supuesto siempre recordar que cuando estemos escribiendo siempre tomar en cuenta APA tiene que salir a relucir porque es con lo que estamos trabajando y es lo que necesitamos para fundamentar teóricamente nuestro trabajo el manual de APA por favor siempre a la mano. Sí, una última pregunta que hasta yo me planteé aquí técnica: si la presentación queda en la página o ellos la pueden descargar ahorita mismo de aquí de la, de la página de la videoconferencia. Okay. Tengo entendido que la, la presentación de esta videoconferencia ya está colocada aquí en el mismo espacio donde estamos desarrollando la videoconferencia y va a quedar el espacio donde va a quedar registrada la videoconferencia para que ustedes la descarguen. Este, por lo demás, creo que ya estaríamos finalizando agradecerles a los centros universitarios que nos facilitaron las salas, a todo el personal de videoconferencias, a Carolina, los tutores que por ahí estuvieron conectados también, las personas, las y los estudiantes que estuvieron conectados desde sus casas o desde los diferentes lugares. Este, recordarles que el día sábado 27 de febrero tenemos otra videoconferencia, en este uh -huh. caso es sobre la construcción de los marcos teóricos para uh -huh. los procesos de investigación, y este igual va a ser de 1 a 3 de la tarde en este mismo espacio, en el mismo espacio bajo las mismas instrucciones que se les dio para accesar y acceder a esta videoconferencia. Igual les vamos a estar avisando y vamos a generar los avisos necesarios en los diferentes plataformas y en los diferentes foros y con sus tutores o directores de trabajo final de graduación. Sí. Carolina. No, eh, de ahí, pues muy complacida por haber este, empezado esta serie de, de, de proyectos de la cátedra, de videoconferencias. Eh encantada con la posibilidad de compartir un poco con ustedes lo que uno va aprendiendo de camino y de verdad yo espero que esto sirva como para que tengamos una noción un poquito más clara de cómo ir formulando ese planteamiento del tema y pues la formulación de nuestro problema de investigación que siempre es algo que nos sale a relucir, nos cuestionamos mucho cuando estamos comenzando un proceso de investigación. Eh, muchas gracias a todos los estudiantes y profesores que nos acompañaron de forma presencial y también de forma eh, en línea, conectados y después nos seguimos leyendo, escribiendo y encontrando, por lo menos en mi caso, con mis estudiantes. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego.